Saludos, mi nombre es Julio y el día de hoy voy a reaccionar al tráiler de Bad Boys 3, Bad Boys for Life o como se conoce en Latinoamérica, Dos Policías Rebeldes 3. Los pongo en contexto. Esta película que será estrenada para el próximo 17 de enero del 2020 es la tercera de la saga de Bad Boys. La primera se estrenó en 1995 y fue un tremendo éxito. Para el 2003 se estrenó la parte 2 de Bad Boys o dos policías rebeldes y ahora para el 2020 aparece esta. Está dirigida por Adil El Arbi y Vial Fayar. Me disculpan si no pronuncie bien pero no conocía estos nombres. Esta película está protagonizada por Will Smith y Martin Lawrence. Son dos policías que esta vez se encuentran en Miami y tienen que vencer a un traficante de estupefacientes en esa ciudad. La película es comedia de acción y como hemos visto en las dos otras entregas, la química entre los dos personajes es impresionante y causa risa de principio a fin. Siempre es divertido ver a Will Smith y a Martin Lawrence haciendo su locura en esta película. Procedemos entonces a ver el tráiler. 3, 2, 1. Tremendo carro un Ferrari parece un, parece un Ferrari hey! oh, shit. oh come on man you can get that buffed out no, you can get that buffed out remember, no. knock and talk yeah. knock knock mighty PD, get down what the hell happened to knock and talk hands behind your head, right now I got this, I'm gonna penetrate this man's soul with my heart what watch it, <laughs> sir i realized that you're scared you know sometimes uh how deep you think you got in his soul <laughs> i'm done mike i'm retiring. uh-oh here we go again you want your legacy to be muscle shirts and body counts look at this carnage i didn't do all this you didn't shoot anybody pantoriano well come on captain you know i shot some people yeah. Me he metido en for you y a en la calle. Me he Me he metido en la I Me he en We're not just black, we're cops too. We'll pull ourselves over later. It's official, I survived what I've been through. Y'all got drama to solve and continues. Black boys, <laughs> black boys, we ain't going nowhere. You were right about the glasses. I've been telling your ass for a year. He can't be stopped Damn, Mike, these are like HD. This bad boy life. Y hay que disfrutarla tal cual. It's bad boy, boy, it's bad Boys que va la... a hacer? ¿Qué va a hacer ¡No! Está bien, es una película de acción y comedia, no estamos esperando una disertación sobre la vida o sobre la existencia o sobre la trascendencia de nosotros como seres humanos en el planeta. Es básicamente explosiones, risas y estos dos personajes divirtiéndose, disparando, explotando cosas y esto no, no, no, no tiene más, más análisis más allá de eso, ¿eh? un tiro al piso y seguramente va a ser exitosa porque ustedes saben que will smith lo que toca lo convierte en oro esto es todo por hoy suscríbanse por favor comenten denle a like suscríbanse bye chao